...que nosotros eh, tenemos que tocar, y es que es el alza de los productos de primera necesidad. Aceite, cerveza, pan, oh. en alerta roja, por prácticas desleales de la competencia. El aceite de soya, las cervezas, el pan, se encuentran en la lista de productos de los siete sectores o mercados que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia procompetencia ubica en alerta roja por presuntas prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos en el mercado dominicano. De acuerdo a la publicación del Observatorio de las Condiciones de Competencia de los Mercados, corresponde al semestre enero-junio de este año los siete mercados que se ubican en alerta roja eh, son aceite de soya, cerveza, jugos en polvo o para diluir, pan, harina de trigo, medicamentos y productos farmacéuticos y los medicamentos de alto costo. Ay, Dios mío, eso El nivel no de alerta mal. rojo explica el informe colgado en el portal institucional de Procompetencia, se incluyen los mercados que muestran irregularidades, eh, características y o indicios de prácticas anticompetitivas o de abuso de posición dominante y que se encuentran en procesos de investigación abierta. El observatorio es una herramienta que permite evaluar y dar seguimiento a los mercados de acuerdo a seis criterios de priorización, que son los precios de bienes de la canasta familiar, crecimiento económico, característica dinámica del mercado, los insumos intermedios esenciales, regulaciones de interés y las inquietudes de la sociedad. Eso está ocurriendo con el tema de los alimentos Miren. y su precio. Yo te voy a decir algo, amado. Carolina. Eh, Dame eh, <coughs> adelante. <coughs> Desde muy temprano de este, de este año pude percibir que con la excusa de la pandemia, aún sabiendo que todo iba llegando a la normalidad, incluyendo la producción agrícola. Las industrias regulares en su producción, en nuestro país se le dio banda. Hagan y deshagan. Cuando el gobierno intervino, ya estábamos pagando más de un 83% en todos esos productos. Y fue ahí cuando se quisieron aparquear, aparcar o, a, o atreverse a hablar del tema. Y eso yo no lo vi de buen gusto, porque eso es un engaño. En razón de que no llegaron a los niveles que hoy la misma industria está comprando los insumos, con excepción de aquello que le está costando producto del transporte marítimo para llegar aquí ya lo demás no me vengan con ese cuento sabemos de la parte dominante de muchas industrias cuando tú hablas de la cerveza cuando tú hablas de la cerveza aquí Cervecería Presidente, porque ya no es Cervecería Nacional, porque no es de la República Dominicana. Ellos lo vendieron, aunque quedaron con acciones. Pero es de la multinacional brasileña, Amber. la cual concentra, concentra la distribución, en República Dominicana, de toda la cerveza. Esa es una práctica monopólica. Y dominante. La única cerveza que no se le... que no distribuyen es la quisqueya, que es de la... Eh, industria vegana. De la industria vegana. Es la única. La única. Y, que, y es una cerveza que tú... Que no, que la tienen opacada. Que tú no, que, opacada no. Que no existe. Cerveza. Yo no sé, ahora que tú la mencionaste... me Opacada es tu mirar a través de un cristal... Eh, eh, Empañado, ¿verdad? Ya. <risa> este, este le pusieron un, un tinte... Entonces, ahí yo tengo que no criticar al gobierno de Luis Abinader. No podemos... Seguir cargando como pueblo esos altos costos, energía cara, mala, combustible el más caro del mundo, el más caro del mundo, y a la, y a la vez se le suma la libertad que se le ha dado al industrial dominicano para imponernos los precios que ellos entienden le es más rentable en estos momentos de la covidianidad. Y para lo único que nos sirvió el estado de emergencia, que era cuando el gobierno podía intervenir, cualquier sector para regular y poder tener a su pueblo comiendo tranquilo, no lo hizo. Y ahora hemos tenido que negociar y aceptar unos salarios en un sector evaluado después que ellos se han aprovechado y han implementado un precio que en la historia de sus industrias lo habían pensado. Eso es el aceite, la leche en polvo, que a pesar de todo, aquí se produce muy poca leche en polvo, a pesar de todo, son la mayoría de los que venden leche líquida, o, o suero de leche, porque no es leche pura, son importadores y entre ellos mismos saben cuál es el costo que tienen, a pesar de los, de los altos costos de, de transporte. Bien. Y se están ganando <coughs> todo. Pero finalmente, porque esto debe dar inicio a una continuidad de críticas y de llamado al estado dominicano. Coño, la, la, la medicina, Pero bueno, la salud de la Carolina. gente. La vamos a dejar que que se que la gente se muera por una pastilla o por una por una inyección. Bueno, adelante Carolina. Gracias, Frank. La verdad, eh, amado amigo televidente, es que lo que estamos viendo en la República Dominicana es muy grave con el tema de los aumentos de los precios y la disminución por defecto de nuestros ingresos, lo que conocemos como inflación. Si bien es cierto que es un comportamiento internacional, lo dicen los organismos internacionales que tienen que ver con el comercio, eh, como la CEPAL, eh, organizaciones que pertenecen a las eh, organizaciones unidas, la escasez, el cierre de las economías, la demanda, la materia prima, para la creación de, eh, de o la, o la producción de muchos de los alimentos que consumimos ha tenido un impacto importantísimo en los precios de las cosas que consumimos. Si bien es cierto que más allá de esta realidad internacional y mundial y aumento de los eh, costos aduaneros, todo eso que implica a nivel comercial ¿Eh? en países como el nuestro donde no hay, eh, grandes eh, importantes producciones de, de lo que consumimos, cabrero, sino que lo, eh, no los importan. <coughs> Más allá de toda esta realidad que se vive en el mundo por el tema del COVID, también es cierto que los gobiernos deben de crear las condiciones y las políticas económicas para que ese impacto a nivel internacional no nos afecte de manera tan directa a nuestros bolsillos. Algo tan sencillo como la supervisión, la fiscalización, la competencia desleal. Señores, hay que ver la diferencia en precios. Me estoy olvidando, no estoy hablando de esas condiciones y políticas económicas que debería de estar creando el gobierno para que nosotros no eh, tengamos precios tan altos en los establecimientos, como han hecho en determinados momentos con el plátano, con las habichuelas, eh, con el ajo, con la cebolla y demás. No me refiero a esas políticas, sino a lo más sencillo, básico, elemental, que es la supervisión y fiscalización. Hablar de 100 pesos de diferencia entre un producto y otro confirmado, confirmado, o sea, es una locura, es una exageración. Es una deslealtad, es abusivo, es robar. Porque hablamos de los gobiernos, pero cuando tenemos el comercio, cuando tenemos el negocio, también queremos hacer lo mismo con nuestros clientes, a quienes le vendemos los productos. Aquí mismo en San Francisco, tú compras en un establecimiento y te dice, mira, ese paquete, por poner un ejemplo de pañal, aquí te vale 500 pesos, 550 pesos, por allí te vale 400 pero una lata de leche en un supermercado te vale ciento y pico de peso menos que en otro. Pero yo un día aquí presenté unas imágenes de 100 pesos de, diferente, de diferencia en colmados, una lechuga, un tomate y no me acuerdo qué era. Y limón. Y en el otro 100 pesos menos. O sea, señores, la libre competencia es buena, pero cuando es sana... Y si esta no es sana, no es adecuada y está afectando de manera directa el bolsillo de usted que tiene un salario mínimo básico y hay un usurero colmadero, hay un usurero del supermercado, hay un usurero en los establecimientos donde venden servicios, usted debe de intervenir. Y usted no debe de permitir que se abuse con la gente. No está hablando de, de, de las políticas económicas que deben de crear los gobiernos, crear las condiciones para que los precios se mantengan. Si bien es cierto que se dispararon por la pandemia, por la demanda, por la escasez, por, por, por todo lo que eh, se estaba dando en esos momentos y que aún se mantiene porque las economías ahora es que están abriendo dos o tres meses, un impacto a nivel mundial. Eso es cierto, eso no lo podemos quitar. O sea, eso no es propio de la República Dominicana. Ahora, usted como gobierno debe de hacer que eso de alguna forma pues no afecte e impacte tanto. Señores, ahí entra el rol de nosotros como ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer ante los comercios, tanto de servicios como de venta de productos? Que nos roban sin una pistola, porque no tenemos más opciones, tenemos que consumir, tenemos que comprar. Buscar opciones, ajá, pero nosotros tenemos instituciones que se suponen que deben de velar y de cuidar nuestro dinero, que bastante difícil y escaso es, y poco. Entonces, Eso. cuando tenemos esas condiciones creadas, Francis, Eso. el nivel de vida, el acceso, y esas garantías, No, no, se está reduciendo, reduciendo. Se está, Cuando usted comía un mera. queso eh, azul, por ejemplo, usted tiene que comer un blanco de hoja, no, no, pues por un ejemplo, aquí, llevándolo a un aquí, nivel más. Pero aquí, si usted compraba el pollo, tiene que comprar el huevo o el salami. Porque no te alcanza el dinero. En, en un declive de la oportunidad. Y Óyeme, gente asusando para una reforma fiscal en condiciones como esta, no sé de dónde, porque tampoco piensan. Fíjate una cosa: cuando tú hablas de la AFP, no, son. ustedes saben cuál ha sido mi criterio respecto a la protección de la ley y de lo que dice la ley respecto a los fondos y cuándo se deben de, de otorgar, pero me estoy dando cuenta que las trabas creadas por el propio sistema y la intención que tienen las AFP para no entregarle al trabajador al final de su vida laboral, la verdad que yo ahora estoy cambiando de parecer porque para que se los roben definitivamente, que le entreguen el 30%. Mira cuál es el negocio, para ya hacer la palabra más. Porque ya yo estaba el salvando negocio, lo que era la macroeconomía, uh -huh. lo que era esto, pero, mira pero es ellos el negocio, no están pensando en gente. es el mejor negocio del mundo. Mira el negocio de las AFP. Yo manejo tu dinero, yo hago negocios con tu dinero, yo le presto al gobierno de tu dinero, yo le cobro interés al gobierno y de te ese dinero. Y cobro también por manejar tu dinero. Y tengo que pagar el interés de ese dinero que te presté, que es tuyo. O sea, es una diablo. Es un una aposo? diablura, sí. Que tú dices, Dios mío, a veces lo que te dan de y no es por ser fatalista, que sé yo qué, que es negativo, es que es lo que te da de COE no, a No, yo de a partir irte. de ahora eh, cierro de contrario a ese tema. Entonces ya en, en todos los sentidos, hay muchísimos aspectos que el gobierno debe asumir el saltén por el mango, es que se dice. Sí, sí. parece que Amado Para está que... muy bien, que no ha dicho nada. No, no, lo que pasa es que yo vengo analizando desde los orígenes el, el problema económico. Yo soy un hombre minimalista, yo, yo vivo sé. con cualquier cosa. Si yo tengo que comer rulo con aceite de eso oliva... Eso muy bien. Pero, ¿pero ¿cuánto pero cuesta un aceite, me aceite de, 10, de oliva? 10 mil pesos al bolsillo y que me eh, lo quiten 500 en y dos pico segundos. pesos, no, oye, no. aceite de oliva, 500 y pico pesos un frasquito así. A mí me pasó eso recientemente que salí con diez, salimos, Rosani y yo, con 10 mil pesos a comprar algo. y ¿Saliste no, cogiendo prestado? Cuatro, no, no, sobran 400 pesos. Y ese es prácticamente el sueldo de una gente. 400 pesos. Y tú no completaste tu compra. No, no, pero ¿Y fue... ¿Cómo con eso? Lo, con cuando eso no lo yo vi... Yo, yo decía... Tú compras por, es por necesidad de momento, no mire, para tenerlo. Mire, en 1723, Adam Smith, eh, escocés, padre, considerado el padre de la economía mundial, de la economía moderna, escribió Las riquezas de las naciones, una obra donde él desarrolló la teoría... De, bueno, aquí tenemos un economista que acaba de llegar, donde él desarrolló la, la, la teoría, esa teoría de la competencia, laissez faire, laissez passer, dejar ver, dejar pasar. Y fue muy celebrado porque las naciones desarrolladas con esas teorías económicas pudieron desarrollar más. Por eso es que él escribió ese, ese libro, La riqueza de las naciones. Ahora bien... En medio, de la, en medio del resurgimiento, después de toda una época de proteccionismo del Estado, en medio del resurgimiento de las teorías de Adam Smith, estoy hablando de los años 80 o 90, 90 o 90 y, bueno, vamos a pensar a partir del 90. A partir de ese momento, a partir de ese momento, eh, resurge las teorías del neoliberalismo. Mi experiencia en el movimiento de renovación moderno, cuya plataforma ideológica en ese momento era eso, fue algo de lo cual yo tuve que recular posteriormente. Precisamente el economista que está aquí y yo, Ángel Paula, eh, Gil Rosario, tuvimos una serie de encuentros y de encontronazo ideológico, precisamente porque nosotros... Creíamos en el neoliberalismo como una forma de volver a Les de laissez Les Pero hay una cosa, y es la siguiente, en una de sus encíclicas paspales, el Papa Juan Pablo II planteó un, una. mencionó básicamente el capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque yo pienso, y eso fue lo que aprendí en Moderno, yo pienso que. Las naciones como la República Dominicana Las naciones como las latinoamericanas No están en condiciones de aplicar esa libertad de mercado De la manera como se aplica ¿Por qué? Vamos a la República Dominicana ahora Nosotros tenemos unos capitalistas salvajes en este país sí. Nosotros tenemos unos empresarios que lo quieren todo Quieren... Pero mira aquí se construye de manera salvaje Teniendo planeamiento urbano, teniendo autoridad, teniendo... Prefieren obra pagar la coima sí. de la corrupción y no ajustarse a las normas. ¿Por qué? Porque tampoco la autoridad lo hace ajustarse a la norma. Entonces, en definitiva, yo pienso que el, el, el gobierno o los gobiernos deben de intervenir cada vez más en la actividad económica porque nosotros tenemos una clase pobre muy pobre que no puede vivir y eso lo saben los empresarios, eso lo saben los dirigentes gubernamentales, eso lo sabe todo el mundo. No pueden vivir con el sueldo que reciben por el capitalismo salvaje. Por eso lo que tú decías del 30% y de que los cuartos lo maneja otro y al final lo que te dan a ti es un 0.1% del, de del producto que... Que, que, que, que genera tu dinero, tu capital, que tú depositas. Nosotros creemos In, que vivimos en democracia. Indudablemente no, no, es imposible. Aquí hay un grupo que cada día se hace más rico. Y prueba de ello, eh, miren a su alrededor. Bien.